El tema de la prevención en el fracaso es como en la medicina. La medicina preventiva siempre es mucho más asequible que la medicina correctiva. Y creo que en el caso de los fracasos y los negocios funciona igual. Es mucho más barato, es mucho más asequible prevenir que el negocio muera que tratar de rescatarlo cuando la muerte ya es inminente. Así que espero que esto ayude a prevenir algunos errores entre la audiencia. Para empezar, antes del fracaso. Cuando la empresa ya está operando, ¿qué podemos hacer? Híjole, esto es lo más importante, de verdad. Desde el día uno hay que tener la contabilidad y las finanzas en orden. Cada quien tiene sus habilidades diferentes. Lo que tienen que hacer es aliarse, asociarse con alguien que sí sabe de estos temas. Y pues si ya se asociaron con alguien que no sabe de estos temas, ¿qué hacer? Mi consejo sería busquen al mejor contador que puedan. Si no están llevando una contabilidad formal de su negocio, prácticamente lo están condenando al fracaso. Un segundo tip es valida que el mercado de verdad quiere tu producto. Esto ya hay formas de hacerlo de una manera relativamente sencilla. Por ejemplo, el prototipado rápido. Creas un prototipo de tu producto o servicio y sales a la calle a preguntarle a la mayor cantidad posible de personas qué opinan. Un tercer tip es trabajar en ser un buen líder. La verdad es que las ideas las tiene todo el mundo. La ejecución es lo que hace toda la diferencia. Definir el éxito. ¿Qué es éxito para ti? Además de las finanzas, ¿qué otra métrica vas a seguir para determinar si tu negocio está siendo exitoso o no? Por ejemplo, si tu negocio es una aplicación, probablemente una métrica clave es la cantidad de usuarios que tienes. ¿Qué comunidad tienes? El éxito casi nunca es definitivo y el fracaso no es fatal. Muchas gracias.